El Ayuntamiento de Marbella prosigue con los trabajos enmarcados dentro del Plan de Regeneración Urbana de San Pedro Alcántara con una nueva actuación en la calle Fonseca, en el barrio El Salto del Agua, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y la accesibilidad de un tramo de acerado de 138 metros lineales de una superficie de 330 metros cuadrados. ...el Teniente de Alcalde Sanpedreño, Javier García... ...ha destacado que esta iniciativa responde... ...a las demandas de los vecinos de la zona... ...y cuenta con un plazo de ejecución de un mes y medio. Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación... ...nos encontramos en un barrio tan popular... ...como el del Salto, en San Pedro de Alcántara... ...y en este caso pues presentamos la segunda actuación... ...del Plan de Regeneración Urbana... ...que recordamos es un plan que se va a realizar... ...en el último trimestre del año 2020... ...con más de 30 actuaciones... ...con un importe eh, cercano a los 2 millones de euros... ...y que realmente lo que busca es la mejora... ...y el cumplimiento de normativas de accesibilidad... ...movilidad peatonal... ...mejoras en abastecimiento de agua... ...eficiencia energética... ...y en este caso estamos realizando una obra... ...en calle Fonseca... ...que hay que decir que fue una petición... ...de la Asociación de Vecinos... ...una petición que realmente era muy necesaria... ...porque nos encontramos con tramos de acerado... ...en concreto una superficie de 138 metros de largo... entre zonas distintas... ...con una superficie total de 330 metros cuadrados... ...donde nos encontramos zonas que no son accesibles... ...no son accesibles... ...por la existencia de rebaje de acera en los pasos... ...los pasos de cebra... ...por lo tanto hay que utilizar... Eh, ...un material anti deslizamiento... Eh, ...pavimentos de tacos... ...que realmente cumplan con la normativa... ...en concreto cuatro pasos de peatones en, su, en sus dos aceras... ...y por otra parte también... ...hablamos de eh, la sustitución y mejora del acerado... ...ampliación en algunos tramos... ...donde no se cumple la normativa de accesibilidad... ...que plantea que tiene que tener un mínimo... ...de un metro y medio... ...y por supuesto también y muy importante... ...el hecho de que nos encontramos... ...alguna serie de farolas que están en medio de esas aceras... ...que impiden, que impiden realmente... ...el que se cumpla la normativa de accesibilidad... ...y lo que estamos haciendo también el retranqueo... ...y aquí también una actuación... ...que nos pedían los vecinos... ...que es ampliar en estos tramos... ...lo que sería la tubería de abastecimiento de agua... ...quitar fibrocemento y poner de fundición... ...y en una actuación con un presupuesto hemos dicho de 48.393 euros... ...con un plazo de ejecución de un mes y medio... ...y realmente muy importante que se va a venir... ...como le hemos estado ahora explicando a los vecinos del Salto... ...que hemos hecho una, una visita con la Junta Directiva... ...de la Asociación de Vecinos de las Flores... ...pues va a venir también acompañado de una segunda actuación... ...que vamos a iniciar a partir de mañana que ya explicaremos en la próxima rueda de prensa que es un nuevo aparcamiento en superficie en la calle Malta que da respuesta por un lado a la a la barriada del Salto y a su vez también a la segunda fase a la segunda fase del polígono industrial ¿por qué? ¿por qué lo pedían los vecinos? Porque muchos de esos vehículos que normalmente ...aparcaban en el salto... ...pues ahora al tener un aparcamiento totalmente asfaltado... ...iluminado y ordenado... ...pues lógicamente va a hacer que estos vehículos... ...no aparquen en la barriada... ...y finalmente, en el mes de octubre... ...que vamos a iniciar la construcción... ...de una nueva barriada de juego infantil... ...acompañada de, en este caso, aparatos bisaludables... ...que realmente es una petición también... de hace mucho tiempo de los vecinos". El plan de regeneración urbana... ...en principio quiere dar respuesta a las peticiones... ...que se nos hacen en los distintos barrios... ...hemos visto la zona sur de San Pedro Alcántara... ...en la zona del Salto... ...y así queremos hacer eh, las distintas zonas... ...es decir, la próxima semana vamos a iniciar... ...cinco nuevas actuaciones... ...y bueno, es eh, eh, dar respuesta a peticiones vecinales... ...que es el objetivo fundamental... ...de este Plan de regeneración Urbana... ...acompañado de intentar dar respuesta también... ...a mejorar el sector eh, local de la construcción, intentando inyectar partidas presupuestarias municipales en el hecho de generar riqueza y empleo a través de estas actuaciones. ¿Preguntas? Eh, señor García, yo quería preguntarle por otro tema, Muy bien. De lo que es el, yo no me giro, yo no me giro. El centro de salud... ¿Sí? El, ...anunciasteis que se reanudaron las obras... ...a mí sí. me gustaría si ¿sí podía explicar un poquito más... este nuevo proyecto en que va a consistir... ...qué actuaciones se van a llevar a cabo... ...bueno pues hay que decir que en principio... Eh, ...a final de la semana pasada la Junta de Andalucía... Anunció, ...nos anunció como ayuntamiento... ...la reanudación de la obra del nuevo centro de salud... ...que estaba paralizada por parte de la Junta de Andalucía... ...con el correspondiente decreto... ...ante el hecho de que eh, hubo un sobrecoste... ...hubo que modificar el proyecto... ...se le pidió una, una información, una documentación... ...a la empresa constructora... ...documentación que presentó en su momento... ...y que lógicamente después ha tenido que pasar... ...la tramitación de cualquier proyecto cuando se requiere un proyecto modificado... ...estamos hablando de fiscalización, de informe de asesoría jurídica... ...y después eh, modificación del contrato al ampliarse la partida presupuestaria... ...ahora mismo el proyecto se encuentra en fase de que tienen que finalizar... ...la mayor parte de la estructura está realizada, eh, ahora mismo tienen que eh, finalizar... ...algunas partes que están pendientes dentro del interior... ...pero ya nos han informado que a partir de primero de mes... ...van a empezar lo que sería todo el, el, el revestimiento exterior... ...y después se tendrán que meter pues con todo lo que son... ...las instalaciones de los distintos oficios ¿no?... ...estamos hablando carpintería, cerrajería metálica... ...electricidad, fontanería... ...en definitiva, una actuación, es decir... ...nosotros estamos en permanente contacto... ...tanto con la Junta de Andalucía... ...como con la empresa constructora... ...yo les puedo decir que personalmente... Hablo a diario ahora con la empresa constructora, con el gerente de Andalucía, con el jefe de obra... ...y nosotros vamos a hacer un seguimiento a la obra porque lógicamente es una gran noticia para los vecinos de San Pedro de Alcántara... ...una gran necesidad y sobre todo que da respuesta ahora mismo a una serie de carencias que en materia sanitaria tiene San Pedro de Alcántara... ...como igual que lo ocurría a Marbella y en este caso también pues reconocer también y ponerme al lado de los vecinos en el sentido de que bueno que, que nosotros entendemos perfectamente las reclamaciones, eh, el hecho las reivindicaciones que han planteado con respecto a esta paralización del centro de salud, y ahora toca remar todo en la misma dirección en el sentido de que finalice, que se equipe, y que en el menor tiempo posible entre en funcionamiento, que es lo que queremos todos los que estamos vinculados a San Pedro Alcántara. Pero esas modificaciones en concreto, ¿en qué van a consistir a nivel de estructura? De, de... Pues en principio hay una serie de unidades de obra, lógicamente nosotros desconocemos ese proyecto modificado porque el Ayuntamiento de Marbella no es promotor de no es esa actuación y lógicamente sabemos que, que había un sobrecoste, con una serie de unidades de obra habían, habían ampliado su coste, porque hay que recordar que es un proyecto ya antiguo, lógicamente si. ...tú lo licitas y lo ejecutas... ...cuando ha una serie de años... ...lógicamente el precio de esas unidades... ...puedo poner un ejemplo ¿no?... ...la climatización, no es lo mismo... ...unos aparatos de aire acondicionado... ...que tú hayas presupuestado en el año 2012... ...a unos que tengas presupuestado en el 2018 y 2019... ...el detalle de estas estas en las unidades de obra... ...pues lo desconocemos porque nosotros... ...realmente en este tema sabemos... ...cuál ha sido la modificación sustancial... ...que hay una parte, hay una parte que hay que destacar... Que muchas veces, cuando se eh, redacta un precio modificado, no solo tiene que ver con la cuantía económica del sobrecoste, sino también tiene que ver si afecta estructuralmente al, con, al concepto, al proyecto en su globalidad. Y entonces, en este caso, la Junta de Andalucía decidió, decidió que era necesario un precio modificado. Y lo que sí quiero recalcar e insistir, y lo diré an, con luz y taquígrafo, en mayúscula y con letra de neón, es que vamos a ver, no existe ninguna voluntad política de este equipo de gobierno, ni existía ni existe en. Plantear cálculos políticos y voluntad política de que uno se paralice. Eso les puedo decir una cosa. Yo soy concejal de Obras de Año... ...y les puedo decir que, es, que esos planteamientos ...esos esquemas mentales... ...no sé, es decir, políticamente se plantea... ...no, no nos interesa parar y después seguir... ...mire usted, cuando se, se contrata una obra... ...la intención que tienen los políticos... ...que en ese momento gestionan esa obra... ...es que finalicen el menor tiempo posible... ...que se cumpla, el, si es posible, el presupuesto... ...y sobre todo, que genere el menor número posible de problemas... ...es que no, no puede ser de otra manera, es decir... ...que no puede haber ninguna voluntad política... ...no, es que con fines electorales nos interesa... ...no, lo, lo que está claro... ...es que en el año 2021... ...este centro de salud va a estar en funcionamiento... ...y además la gran ventaja... Es ...que se amplía también la zona de construcción... ...con la utilización de la antigua dependencia... ...del actual centro de salud... ...con lo cual estamos hablando de una, de una dotación... ...muy importante en materia sanitaria... ...y ahora nos toca también... ...porque lógicamente eso significará... ...que por parte de la Junta de Andalucía... ...pues tendrá que tener una ampliación... ...en cuanto a la plantilla del personal sanitario... ...y lógicamente nosotros también estaremos ahí... ...para que... Eh, Realmente finalice la obra, se equipe y se dote del personal que es necesario. Ese es el objetivo y, lógicamente, los vecinos de San Pedro Alcántara pueden tener la tranquilidad que tanto el teniente el alcalde de San Pedro como la alcaldesa de Nuestra Ciudad Ángela Muñoz vamos a estar porque consideramos que es la, la prioridad número uno que ahora mismo tenemos en San Pedro. Y la segunda prioridad, lógicamente, es la construcción, el inicio de la construcción, del nuevo instituto de secundaria, al igual que otra, otro equipamiento, otras infraestructuras que son necesarias para San Pedro. Señor García, ¿para cuándo cree que podría estar abriendo sus puertas el, el, centro, de, el centro de... Vamos ciudad? a ver, yo no me voy a pillar los dedos con ningún plazo porque lógicamente no es una obra municipal y, y yo puedo decir, lo que sí está claro es que yo lo que me gustaría, me gustaría es que para el inicio del verano 2021 estuviese en pleno funcionamiento. ¿Cuándo va a finalizar? Pues a nosotros nos dan unos plazos pero como la experiencia nos, nos dice que nos han dado determinados plazos y después... ...no se han cumplido, pues prefiero ser cauto, prudente ...y decir que lo que queremos, vamos a insistir... ...para que, para principios del verano del 2021... ...no solo que la obra esté finalizada... ...sino fundamentalmente que esté... ...porque después vemos equipamientos sanitarios... ...que se finalizan y después se eterniza... Eh, ...su dotación, tanto en recursos materiales como humanos... ...ese es nuestro objetivo, que realmente... ...esto haya sido una pesadilla, que además no ha tocado... ...en medio de una situación de una pandemia donde las necesidades sanitarias se han multiplicado, en San Pedro y en Marbella, y por lo tanto lo que queremos es que termine lo antes posible. Lo que sí es cierto es una cosa, es decir, las obras tienen unos plazos de ejecución y lo que no podemos pretender es decir, no, es que va a terminar en dos meses, eso sería falso. Y el que diga eso no es posible, es decir, las obras tienen sus plazos y en este caso lo que queremos es que en el menor tiempo posible sean una realidad. Y una cosita, la modificación presupuestaria que comentó ayer la alcaldesa de 350.000 ¿Sí? euros, ¿se debe a esa, a esa, a esa modificación? ...claro, ese, esa, esa partida es el montante de todos los aumentos... ...en las unidades de obras que han visto incrementados sus precios... ...¿qué ocurre? ...que cuando tú adjudicas un contrato de obra... ...te encuentras que mmm, tienes una unidad de obra a nivel individual... ...y después a nivel colectivo el precio total... ...entonces ¿qué ocurre?... ...si hay incremento... ...lógicamente estamos hablando de dinero público... ...eso requiere... Eh, ...primero si es necesario el proyecto modificado... ...y si los técnicos... ...técnicos que deciden de la Junta de Andalucía... ...eso no se decide a nivel político... ...si los técnicos de la Junta de Andalucía... ...consideraron que era necesario... ...la paralización y la exigencia... ...a la empresa constructora... ...de la redacción de un proyecto modificado... ...como así ha sido, lógicamente después... ...ha tenido una tramitación larga... ...demasiado larga para mi gusto ¿no?... ...es decir, yo me hubiese gustado que que se hubiese realizado el menor tiempo posible... ...pero también los que nos no alegan desde la Junta de Andalucía... ...es que encima ha habido tres meses... ...donde los plazos legales se han paralizado... ...por el decreto de estado de alarma... ...y en definitiva bueno pues estamos en esta situación... ...se paralizaron el mes de noviembre... ...se reanudan ahora eh, en el mes de septiembre... ...y lo que queremos es que realmente... ...yo lo que espero que sea un mal recuerdo esta paralización... ...y que el año que viene con total normalidad... ...y sobre todo si es posible con vacunas... Vengamos, podamos inaugurarlo donde muchos vecinos de San Pedro... ...y de esta ciudad, lo que hacen es ir a vacunarse... ...sobre, y sobre todo para intentar evitar pues... ...los efectos de este bichito que ahora mismo no, nos preocupa... ...y nos ocupa a, a todos.